Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Pedacitos de la Habana He bailado mil guajiras a la luz de la mañana Un disparo al corazón One Guantanamera y soy un Fella, la vida en la plazuela, mi cara en las monedas, la sangre se me altera y quiero resucitar para sobrevivir. Me adentré en el humo de tus cigarrillos. Acabamos hasta el culo. Píntame la piel, angelito oscuro. Y has quemado la ciudad. Mamasita, dame alas que me quiero ir a volar. Ah, ah. En las cuevas de cañar la vida es tan bonita, que parece de verdad. Para sobrevivir, me adentré en el humo, de tus cigarrillos acabamos hasta el culo. Píntame la piel, angelito oscuro.